No ¿Qué ¿Te muerto ese? Ah, muerto Hola a todos, ahorita estamos en, en, en un nuevo ju en el juego de Murder Mystery Y pues acá estamos con Jams No, yo no estoy ahí, que me quedé en la lobby Ah, claro, bueno estamos acá con murder mystery y pues acá tienes que ver quiénes son los asesinos y pues eh, matarse ¿no? gané sí hala hala te lo mataste tú ajá Pero bueno ya cinco. siguiente juego es James Bond ahora sí estoy acá acá acá estamos con James bueno, pues ahora veremos si somos asesinos, si somos civiles o si somos el chel. Es que ¿Otra vez este, este mapa? Ah, otra vez este mapa. Bueno, a ver, ¿ahora quién será el asesino? Bueno, eh, yo tengo un escondite supremo. Ven, ven, ven, ven, acá está el escondite. Ver. Ah, este es el es, es, es, es, escondite. Uh, ahí no, te, no, no. te ve la cabeza nomás. Ok, a ver, eh, ¿tú qué eres? Yo soy civil. Uh. Ah, ¿En serio? ¿Eres asesino? Sí, soy asesino. Ah, eres asesino. Ah, ya pues, yo soy civil. Ah, ya pues, qué bien. Eh, detrás de ti, que te mata. No. ¿Te mata ese? Muerto. no, ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? Estamos con otro mapa a ver. Ahora sí, ¿quién será asesino? ¿Dónde estás, Alex? Estoy. En eh, aparecí con un comerciante. Ah bueno. A ver dónde. Pero ¿dónde estás? ¿Qué comerciante? ahora ya, ah. ya, ya voy, ya voy, te busco. Voy a bajar. Y sí, baja, baja. Ya estoy. ¿Ah qué estás? ¿Y ¿Sí? eh, tú ya. qué estás? Civil. Soy ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Ya el asesino! Ah, no, ¡Ya el asesino! ¡Está bien! Es, ¡En esta casa! Acá. Ah, ¿Dónde? ¡Es ese! ¡Ese de arriba! ¡Corre! ¡Sube! ¡Sube! ¡Que nos persigue! ¡Que nos persigue! ¿Nos persigue? ¡No viene. Sí, mira, sube! sube. E -e ¡Es el que está acá! ¡No! ¿Quién? Le, ¡Pues me caigo! ¡El de la cara de retrasado con el polo de, de la naranja medio marrón! ¿Y dónde está? ¡No sé! ¿Pero qué me, es, qué me has dicho? ¿Dónde está? No pero ven! ¡No! es descendiendo! ¡Corre! ¡Eh! ¡Lo maté! <pur> <risa> ¡Woohoo! Pues la siguiente partida. <ríe> Estamos en lobby. Bueno, ya. Comenzamos. Eh, no, mapa. No, ¿No, ah, yo vi sobre que acá se puede hacer por Por acá se puede hacer por cuál le sale. Mira, por acá? A ver. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá en un árbol Ya, ¿y qué eres? ¿civil? Ah, ya, pues yo también soy civil Ah, ¿y dónde estás? Acá Que no me puedes tirar Sí No puedes. Sí ¡Ese es el asesino! ¿Y cómo sabes que es el asesino? Porque por algo vino ¿Y cómo subió? No, es más ¿Dónde estás? Acá, okay, pues Uy <risa> Me fui a las casas ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué salto ¡Uy! ¿Quién es el asesino? Porque yo, yo no soy No lo sé, yo tampoco soy Ganamos oh, ¿Pero quién era? Creo que... Va. No sé No sé ver, este va para allá lo jugamos una vez. ¿Dónde estás? Yo estoy en un lugar medio secreto acá Subiendo un, un, unas escaleritas medio raras Ah, un lugar secreto Ajá, Ay, algo así. Este eh, pero te siguen dos personas. Que, que pueden Me van a perseguir ahorita. Atención, señores y señoras. Que en este enfrentamiento es The Lake versus un tipito. Ya veremos quién ganará. Pero qué pasa si es que yo soy. Pues pero. No. Pero bueno. Round 2: Delek y Jams versus Tipito. ¿Es este quién se cree? Vamos, hay que tirarlo, hay que tirarlo, vamos, vamos, vamos. ¿Pero otra vez tan rápido? Pero es que, se nos están matando los asesinos, los asesinos ya son más que un par de noobs. Creo que ya lo acabamos de jugar Sí, Sí, a ver, a ver, a ver. Me voy a meter por los drenajes. ¿Drenajes? ¿Pero no drenajes? No sé, son muy raros, ¿no? Bueno, bueno. Creo que voy con el. A ver. ¿Dónde estás? Eh, pues yo soy. sheriff. Ajá, soy okay. sheriff. ¿Y tú qué eres? Pues civil, ¿dónde estás? No sé. ¡Eh! ¡Que me empujan! A ver empujan pues. Los enlajes? Sí. Bueno pues, los enlajes... Pues eh, realmente soy asesino. Asesino. Ah, ¿Podrías hacer esto? Es. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, no! no no pero no puedes! ¡Parcoso! Ahora me mato a todos porque soy el rey. ¡No! ¡No! ¡Ay no! no ay no él era el asesino! Dale, ¡Vamos! Vamos, no ya, engañamos, vamos. El policía, donde es el policía? No, me Ahí está el, la poli, la poli, la poli. ¡Ohhh! ¡Uy! ¡Te perdió! ¡Uy, ah, no! Me he ¡Uy, ¡Ohh! ¡Oh! ¡Oh, ¡Oh oh God! God! ¡Oh! no! ¡Uy, perdido. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, ¡Uy, ¡Uy, ¡Uy, que vamos a hacer un preguntas y respuestas. Así que los invitamos a que puedan dejar sus preguntas que quieran en los comentarios de este video. Y las responderemos en nuestro preguntas y respuestas. Así que déjenlas y acabamos con nuestra despedida. Y bueno pues acá acaba nuestro video. No olviden suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Y espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bueno y de like por cierto. ¿Ah? ¡Chao! ¡No!